No desconfiamos en los organismos de seguridad de Brasil, que van a hacer la investigación. aquellos que hayan sido producto de delito, tienen que ser presos. Y también pedimos la colaboración para que los venezolanos no sean agredidos, no sean eh, quemadas sus propiedades. Porque ciertamente no todos los venezolanos son culpables de lo que hicieron esos delincuentes. el consulado de Boavista uh -huh. que se apersonó inmediatamente a Pacaraima para ver los bueno, daños y, y trabajar conjuntamente con la en parcería con los organismos del Estado Brasileño no reconocemos el Estado Brasileño y no hacemos ningún tipo de injerencia el Estado Brasileño es el que tiene la decisión en el territorio brasileño de hacer las investigaciones de, hacer todo la, de garantir la seguridad de garantir la vida de las personas en un caso tan refugiada, pues son mira. Venezuela confía en, en los órganos de seguridad de Brasil. El Estado brasileño va a garantir la seguridad seguramente, como siempre lo ha lo ha hecho, y nosotros confiamos en eso. Nuestras, nuestros lazos de amistad, de asociación con Brasil siempre han estado ahí, son vigentes. Y después que el presidente Chávez asumió la presidencia, Venezuela reforzó sus lazos con Brasil y, hemos, y mejorado mucho ese relacionamiento, que ahora no es el mejor de los casos, pero nosotros debemos, debemos construir y seguir trabajando para que sea un, seamos unos grandes aliados económicos.